Ya estamos grabando. Hoy estamos calentando, estamos calentando. Amores míos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy tengo una invitada demasiado especial y es nada más y nada menos que Dani Duque. Hoy estoy en Medellín y yo le dije a Dani no puedo desaprovechar. La oportunidad y voy a ir a tu casa, no me importa, voy a ir allá y vamos a grabar algo porque hace rato vamos a, a estar haciendo ¿no? todas las verdades. Y hoy amigos hemos decidido hacer el tag de la vergüenza. Qué vergüenza. Le pregunté a Dani si estaba dispuesta a hacerlo y me dijo que sí. Entonces bebé estás preparada? Pues no mucho, pero voy a tratar de hacerlo más real y honesta con ustedes. Y honesta, ¿no? Entonces bebé acá en mi celular. Tengo ocho preguntas, pero tienes que ser muy honesta. Yo también seré lo más honesta que pueda. Y bueno, la primera pregunta es: Bebé, ¿hay alguna mentira que digas sobre ti? Eh, los años. Aparte ah. o sea, que yo años. debo cumplir años. Sí, sí, sí. Yo debo cumplir años. Y tengo algo a favor: y es que la claro. gente me pone siempre menos. Entonces yo digo: ¿cómo, ¿Cuántos me pones? Entonces, me dicen por ahí: 22. Y yo super bien. <risa> Pero no vas a contar cuánto. No. No. No. O sea, ¿y uno no puede googlearte o algo así? No. No. No, no. porque siempre digo. no lo diferente. tienes en tus redes alguna No, cosas. pero siempre digo, eh, siempre diferencias en tus redes. Bueno, digamos que Daniela va a tener 22 para toda la vida. 25, como que me Eh, bueno, qué mentira y todo digo. De caer, ¿cómo así? Y Laura no arrastra. Sí, ya, ya, ya, estoy pensando tanto. ¿Qué mentira digo sobre mí? Mmm. Yo creo que... A mí sigue una pequeña mentira piadosa Mal, Y es que a veces No <risa> Yo siempre digo que hago un montón de ejercicio Y últimamente estoy súper Entonces creo que esa es una pequeña, menti... una, una pequeña claro, mentira Una pequeña mentira yo siento que yo no que un cuerpo <risa> Últimamente no estoy haciendo tanto ejercicio Pero sí me cuido con la alimentación ¿no? O sea... Es una pequeña mentira de últimamente, es que no, no sé cuál es otro planeta porque mira el cuerpazo, no hay risa. Siguiente. Momento más vergonzoso en público. Bueno, de eso sí tengo unos cuantos porque yo suelo ser súper torpe. O sea, y más cuando me da por tomar un poquito. Como que pierdo el equilibrio un montón Entonces el otro día Estaba con mis amigas en el Yeras, El Yeras es como un lugar acá en Medellín Súper cool Bueno, antes era cool yo no <risa> eh, El caso es que yo iba con mi cóctel rojo Y iba corriendo porque estaba lloviendo o sea, que Yo me caí Me caí un cóctel encima Lo peor de todo es que yo perdí como el conocimiento unos segundos Cuando yo me levanté como 20 personas alrededor mío Yo toda roja ¡No! Papi, recógenme No te crees Ay, Dios santísimo. Bueno, momento más vergonzoso en público. ¿Nunca te has caído en una pasarela? ¡No! Gracias a Dios no me caí en una pasarela, Dios mío santísimo. Pero ¿sabes en qué? Sí la he cagado. ¿En qué? Al aire. Mm. En vivo y en, en directo. Ah, bueno, sí, eso ya lo vimos. ¿Tú lo viste? ¿no? ¿Sí? <risa> pues vi el video. Hice el oso más grande del mundo. En vivo y en directo. Se lo grabado. Y lo quedó bien. grabado en cámaras. Ya hice un video de esto. Lo sí, pueden ver. Lo es un oso. Pero es todo culpa de los teleprompters. No deberían existir los teleprompters. De la facultad. Y De mi capuz. Pues. No deberían existir esas vainas nunca más. Vean el video. Bueno, sigue. Ese lo oí, ese lo oigo. Qué canción tan vergüenza saberte. Mm, aquí va. Se los va a poner. Tú también te la ves a ver. Cantémosla todos. Pero grave. ¿Cómo por un que no me toca, no, bebé. Amo esa canción. Sí. De qué habla no, yo. La conocí en un taxi no, no. en cabina no, no, no. del club. No, no. La amo. No vengo con ella. Bueno, una canción que me de oso a mí es la siguiente. Me se llama Mentiroso de Enrique Iglesias Es la canción más boleta que tiene Enrique Iglesias Y me la sé toda Toda Bueno, yo no fui fan de Enrique Iglesias Cuando era chiquita, pero pues, no me la sé no Nadie tanto. se la sabe porque es una boleta Y creo que la escribió en una tusa Porque el man era mentiroso en aquella época Entonces pues me diga todas las mentiras Yo no soy aquel Que tú te imaginas. Yo no soy aquel que el te ofreció en el que tú Llegamente confiabas. Pues ya no le avergüenza, ya lo cantaba. El hombre de tus sueños, bueno. ese no soy yo. Bueno, esa es. ya lo cantaba. ¿Has declarado tu amor a alguien que no te ha correspondido? No. Soy la persona que menos muestra mis sentimientos en el planeta Tierra. O sea, me puedo estar muriendo por alguien y no le digo. ¿No? No. En cambio yo sí soy una boleta y yo me acuerdo chiquita yo estaba enamorada del hermano de mi mejor amiga y yo le yo le decía todo el tiempo qué oso. qué voz? ¿Y usted decía No, no sé como que yo sí le gustaba pero a la vez era la hermana de la amiga pero a la vez yo era chiquita y como que no sabía si yo le gustaba entonces era un creo que ya se no sé, era Ay, como un, mira lo que te dices. mira y sí, sufrí mucho por él, pero siempre le dije Y siempre lo subo, bueno, muy, muy oscuro Foto más vergonzosa Yo sé de una suya Bueno, se las vamos a mostrar, pero pasado porque, porque Ustedes no saben, pero yo a Dani la conozco hace... Uh. Sí, si quieren saber... si sí cómo... quiero verlas Si quieren saber cómo fue nuestra historia, cómo nos conocimos Bueno, les voy a mostrar Ay, Dios Sin pena no, espera, espera, espera. Bebé, no importa. Esa es tu realidad. Bueno. Voy a. espera, yo antes de juzgar, quiero que me dejen explicar. Por favor, denme un tiempo para justificarme. Listo. En este momento, yo no sé qué pasaba por mi vida. En Medellín se usaban los rayos de grilla. O sea, los rayos de grilla eran rayos gordos, monos. Entre más blancos, más culeras. Y era como un Halloween. Yo creo que me sentía súper cool porque fui de las primeras que usé como esos lentes. Como de gato, como de yo no sé qué, era como vampiro. Mejor dicho, yo me metí a la más cool de, de toda la historia. Eso está Ay, terrible. Y tú salías, saliste así, tus amigas no te dijeron nada. Pero pues era para Halloween. Bueno, está bien, aceptable. Entonces, pero sí, pero... Pero, sí pero sí. los rayos de grilla, pues, bueno. Bueno, yo tengo una foto. Voy a tomar no de eso. A mi chiquita eh, me llevaron a una pasarela que estaba inspirada en Amy Winehouse y me hicieron todo el look de Amy Winehouse y yo en esa época como que no sabía posar y la verdad es que parezco un hombre en esta no, foto ella parece rodilla y junta un apartado miren los pies. ahorita se las pongo y miren, miren los pies yo no sabía posar y estas fotos están en Google en todas partes no me puedo deshacer de ellas miren yo como posaba resexy en las pasarelas Bello, y ella. tengo un maquillaje. No, no, no, no pero, sí. Parezco, no. Ay, bebé, no parezco No era lo tuyo. Y lo porto es que tenía como 13 años. Parecía como. Un... <risa> <risa> bueno, guaca. Momento más vergonzoso. En pareja No me vayas a decir mentiras. No, no, es que tengo varios, pero voy a decir algunos voy a decir. Pues alguna vez que nos.. Ay, guapiches es que esto es muy heavy. Bueno. Yo estaba con mi exnovio novio en mi casa Mi mamá había salido de viaje Y yo me había quedado solo en mi casa Pero mi papá, mis papás no iban juntos Pero mi papá siempre iba como a darme vueltica no sé Un día llegó por la mañana Y yo estaba con mi novio Costaditos en la camita Cuando, de esas cosas que a ustedes no les pasa Que suena el timbre, y ustedes saben quién es O sea, hay personas que tocan el timbre de cierta forma Yo estaba en el quinto sueño Yo digo ese timbre Y yo dije, mi papá, yo no escondo, no llegó mi papá Lo metí al closet, no, mejor dicho no bebé. Sí, pero pues, me parece Pero bueno, ¿los dijo algo? Pues no, porque yo lo escondí Bueno, pero pues Pero bueno. mi papá, al otro Pensé, otro pensé que me... los había visto, algo así qué susto Algo así, qué susto Pero mi papá, es que Daniela, tenemos que hablar Ay, te Eso nos pasa todas, tranquila Los míos han sido peores, perezca Cuéntanoslo todo eh, Hay uno que no sé si he contado Y es con este chico que te está diciendo que me moría por él, el, el hermano de, de mi mejor amiga Imagínense que yo era chiquita y en esa época me gustaba comer mucho Entonces estaba en la casa de mi amiga y estábamos los tres viendo televisión Y yo me quedé dormida Y se me salió Y ese cómo se o sea, Se despertó el pelo. ¿Y no, no, en verdad me desperté porque todos estaban muertos de la risa y yo. ¿Qué pasó? Porque se están riendo y todos. Y yo, yo me muero, yo me muero, yo me hizo. Pues morirme de la pena. De la risa ya. No, no. De la pena y de la risa. ya era como. Ay, mami, recógeme yo me muero No, y ese día me quedé a dormir con ella No, no, no fue horrible, <risa> horrible Todo fue mal, todo padre mal, Todo <risa> en adelante fue mal Ok, bebé Cosa en la que eres experto Pero es totalmente inútil Hay algo que soy experta que creía que era inútil Y eso me di cuenta que era súper útil Y cerrar un ojo Hay <risa> <risa> <risa> muchas personas, o sea Pero para maquillarme es súper útil A ver, yo puedo maquillarme ah. Wow, muestra <risa> Bueno, ¿entendés? Y para el maquillaje entonces ya es súper útil Porque puedo ir, ir viendo ¿Cerrar o no? puedo cerrar, como solamente ah, no ah, ah, ah. A ver, ¿y yo en qué soy? Pero es útil Para maquillaje Para maquillaje es bueno Yo sí, en qué soy la vida. útil, pero no sirve de nada ¿Me puedo tocar la lengua con? La nariz, la nariz? Ay. yo casi Yo mm, nunca mm, puedo Esa mm, mm, mm, mm, mm, es porque mm, no tengo nariz mm, grande mm, No me da Yo soy totalmente inútil, pero soy experta la, puntica, la, la mm, de la, la mm. Mm. Es que mi lengua es muy larga A mí sí. no me da Bueno mm, mm, mm, mm. ¿Quién ha sido la persona que peor has tratado en tu vida? Yo creo que mi ex no de 7 años Que peleábamos terrible Fue una relación demasiado tóxica Y... Ah, sí Yo creo que con el... Por... Pero es que él era muy malo conmigo también Normal no, oh, Terrible Yo también tengo que decir que mi ex um, Se me hizo... Bueno, no voy a decir cuál Pero de esos que, que le hacen a uno daño Él le el corazoncito y sí Lo traté bastante mal Pero pues... Yo nunca no he grito. sido de esas que grita y dice groserías, no tanto, pero sí lo, lo dejaba plantado, como que... No, yo sí gritaba. Era mal. Usted sí me lo a poco. Sí, y, nos, y me hacía unas terribles Antes fui muy santa. Bueno, tranquila, todo va a estar bien. Bebé, gracias por hacer este tag Ay, conmigo. Amor, gracias por el el de la vergüenza, pongas aquí ya mismo sus comentarios. Eh, les gustaría que más adelante hiciéramos más videos juntas. Eh, cuéntenos sus cosas Y bueno, quiero que vayan ya mismo también al canal de Dani Porque tenemos un videito juntas Que sé que les va a cantar también Para esas personas que les gusta Instagram oh, El chisme el chisme Y bueno, vayan ya mismo ¿Cómo es tu canal, bebé? Dani, Dani Duque Así, a Así secas Los quiero mucho y bueno Suscríbanse ya mismo todos los días Vamos a estar dándole like y vamos a comentarle a esa persona que nos diga su momento más vergonzoso vamos de su filmando. vida. Vamos a estar chismoseando sus comentarios, ¿ok? Entonces, escríbanos aquí abajo. Las queremos! ¡Chao!